Constitución Política de la República de Nicaragua Título 6 Economía Nacional, Reforma Agraria y Finanzas Públicas Capítulo 2 Reforma Agraria Artículo 111 Los campesinos y demás sectores productivos tienen derecho de participar en la definición de las políticas de transformación agraria por medio de sus propias organizaciones.